¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Daniela y bienvenidos una vez más a este canal. Oigan, estoy muy emocionada, estoy contenta, feliz. Estuve pensando muchísimo si agregar esta nueva sección al canal. O sea, no se preocupen, no se alteren, vamos a seguir hablando de libros y todo. Pero hace tiempo me entró la cosquillita de querer agregar algo más al canal, algo que les fuera más útil, o sea, los libros también, pero algo que, una herramienta con la cual pudieran ustedes defenderse. No todos saben, pero yo estudié administración de empresas y la verdad es una carrera la cual me gustó bastante. A lo largo de mi carrera y después de que terminé mi carrera, algunas personas se acercaban a preguntarme cosas como, ¿cómo le hago para conseguir una práctica? un servicio social o cosas de materias entonces yo con mucho gusto les decía pero después de mucho mucho mucho pensarle quise agregar lo de youtube y lo de mi carrera y pues así surgió esta sección la verdad es que aún no sé qué nombre le voy a poner a la sección pero va a ser todo relacionado a lo de la universidad eh, cuando sales esta transición de cuando tienes que pedir un empleo o cuando tienes que conseguir eh, servicio social o prácticas o todo ese tipo de cosas. Con este video damos la apertura a esta nueva sección que no sé aún cómo se va a llamar. Para ya no hacerles la intro más larga vamos a comenzar con este video. Como ya vieron en el título de acá abajito vamos a estar hablando de cosas que debes hacer y cosas que no debes hacer en una entrevista de trabajo. Número uno y la más importante y creo que para todos lados debes de aplicar esta regla es que nunca llegues tarde, trata de llegar máximo 5 minutos o 10 minutos antes eso habla muy bien de ti en cualquier lugar, ya sea en la escuela, en el trabajo, en una cita en cualquier lado, siempre trata de llegar 5 o 10 minutos antes Número dos, al momento de estar en tu entrevista trata de mantener tu celular en silencio o de plano apágalo, es de muy, muy mala educación que el entrevistador te esté entrevistando y tu celular esté sonando en plena entrevista. Número 3. Nunca olvides tu currículum. Cada vez que alguien te cite a una entrevista, nunca olvides este documento porque es realmente importante Me llegó a pasar una vez que no llevé mi currículum por confiada Y la persona me hizo unas caras como de niña ¿Qué te pasa? ¿Por qué no traes el currículum? Siempre pasa que la persona que te va a entrevistar Ya tiene tu currículum porque lo mandaste por medio de una app O porque lo mandaste por un email Pero eh, siempre asegúrate de siempre llevar contigo tu currículum Nunca olvides ir de una manera apropiada para... Una entrevista de trabajo Si quieres saber cómo vestirse acorde a una entrevista de trabajo Les voy a dejar aquí arribita en la i El canal de unos amigos Que se especializan totalmente en, en la vestimenta para cualquier ocasión Y aquí abajito en la cajita de descripción Les voy a dejar todas sus redes sociales para que vayan y lo sigan Practica las posibles preguntas que te vayan a realizar O con las que tengas mayor dificultad para poder responder Y que en el mero momento no te quedes como que ¿Qué? ¿Qué pasó? Asegúrate de estar preparado para las siguientes preguntas como... ¿Por qué te tendríamos que elegir a ti y no a los demás? ¿Por qué quieres trabajar aquí? ¿Qué es lo que te llama la atención de este lugar? Háblame de ti. ¿Qué te apasiona? ¿Qué es lo que haces? Porque realmente te preguntan y a uno se le olvida porque uno va con otra mentalidad de que te van a preguntar que en dónde estudió... ¿Dónde trabajó? ¿Por qué se salió de trabajar de tal lugar? Así que vete preparado para esas preguntas. Así que estén atentos porque próximamente también voy a subir un video acerca de las preguntas con las que no cuentas en una entrevista. Nunca, nunca jamás critiques a tu anterior trabajo, ni a tu jefe, ni a tus compañeros de trabajo, ni las actividades que hacías. Trata de hablar lo más natural posible de tus anteriores trabajos y realmente le toman mucha importancia a los entrevistadores a ese tipo de aspectos. Que nunca falte la cordialidad, que nunca falten los modales en cualquier lugar. Nunca, nunca. Sé 100% honesto. No trates de inventar cosas que no van porque no le van a ayudar para nada a tu expediente. Espero que les haya gustado mucho esta nueva sección del canal. No vamos a dejar de hablar de libros. Al contrario, vamos a estar con todo morosho aquí. Si quieren saber más acerca de temas como estos, déjenmelo aquí en los comentarios. Los voy a estar leyendo y yo con muchísimo gusto voy a tratar de hacer esos videos. Que nos vemos en el siguiente video. Adiós. Ay, hace falta las luces, ya, porque ya es noche.